Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo vamos a ver los artículos que todavía quedan en vigor del Reglamento de 1996 referentes al trabajo penitenciario. Como sabéis, los artículos que se encuadran entre el 134 y 152, ambos incluidos, han sido derogados por el Real Decreto 782 2001 el 6 de julio, que regula la relación laboral especial penitenciaria. Estos artículos que están en vigor, en consonancia con lo que veíamos en la ley orgánica, este artículo 132 nos habla de todo aquel trabajo que tiene carácter productivo. ¿Cuál tendrá carácter productivo? Todo aquel que se desempeña en talleres penitenciarios, o talleres productivos, perdón. ¿Vale? ...sujetos a la relación laboral especial penitenciaria. Todo lo que sea o haga mención a fórmulas cooperativas o similares... ...no tendrá carácter productivo, ¿vale? Eso es importante, diferenciar lo que es productivo y lo que no... ...para saber si está sujeto a la relación laboral especial penitenciaria o no. El artículo 133 nos habla de lo que veíamos anteriormente... ...en el artículo 28 de la ley orgánica del deber de trabajar... ¿Sabéis que Nos hace mención a los internos penados y preventivos. Los internos penados deberán trabajar, tal como nos dice el 133, conforme a sus aptitudes, ¿vale? Están exceptuados de la obligación de trabajar, pues lo mismo que veíamos en la ley orgánica. Los que estén por incapacidad temporal, incapacidad permanente para todo tipo de trabajos, los que estén percibiendo una prestación por jubilación, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, nos dice ese plazo de 16 semanas en las que 6 tienen que ser posteriores al parto y en caso de parto múltiple 18 semanas y todos aquellos que estén, eh, aquellos internos por causas de fuerza mayor. Después, en el caso de los internos preventivos, nos habla de, esos, eh, de esas conforme a actitudes o inclinaciones podrán trabajar, ¿vale? Como os comentaba en vídeos anteriores, sabéis que el trabajo está supeditado a la disponibilidad de la administración penitenciaria a la hora de proveer un puesto de trabajo. El último de los puntos nos habla del trabajo ocupacional. ¿Qué es lo que entendemos como trabajo ocupacional? Todo aquel que nos encuadre en ese apartado 27, apartado C de la ley orgánica, esa primera parte, en talleres productivos, todo lo demás... Será trabajo ocupacional. ¿Cuál es la forma de incentivar por parte de la administración penitenciaria el desempeño de este trabajo? Pues eh, mediante incentivos, recompensas o beneficios penitenciarios. Sea la Junta Económica Administrativa al que, eh, en base a las puntuaciones, en el desempeño, en la asistencia, la laboriosidad y demás por parte de los internos, se le puntúe y se le otorgue dicha recompensa con carácter trimestral que las mismas podían ser también dinerarias. Bueno, estos son únicamente los artículos que quedan en vigor. En los próximos vídeos veremos los artículos que han sido derogados con la entrada en vigor del Real Decreto 782-2001 y explicaremos en su conjunto dicho Real Decreto. Nada, nos vemos en próximos vídeos y os mando un cordial saludo. Chao, chao.